Primers buenísimos, de diferentes precios El más poquito más carito Es este de Too Faced que a mí la verdad me encanta el acabado que le da la piel, bastante cobertura y sella bastante bien el purito. En segunda opción están estos que son de la marca Benefit, también bastante buenos, pero obvio un costo pues elevadito a comparación de primers de farmacia. Estos los encuentras en Ultra, en Sephora, en cualquiera de esas tiendas. Y tercera opción y bastante económica que encuentras en cualquier farmacia como Walgreens y o Walmart incluso, es este de Wet n Wild, que en realidad no le pide nada a estos dos marcas que te he mencionado. Bastante bueno y a un precio muchísimo más accesible.